Si hay que combatir lo haré, si me piden la sangre la daré. Nunca traicionaré a mi rey, nunca renegaré de mi Dios. Mi Dios siempre estará a mi lado, mi rey soy yo el que siempre lo estará. No murieron en mí ninguno de los dos, y hoy los respeto con mi conciencia y honor Traidor jamás podría serlo Esa es mi sencilla decisión Lo único que no quiero perder Es el honor, es el amor a mi Dios Si hay que combatir lo haré Si me piden la sangre la daré Nunca traicionaré a mi rey Nunca renegaré De mi Dios Es posible que un día No queden estrellas en el cielo Será que no se verán Pero están ahí Será que para verlas Deberemos de sufrir Si mi patria me llama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 A más de traidor esa es mi sencilla decisión lo único que no quiero perder es el honor es el amor Dios Es posible que un día no queden estrellas en el cielo Será que se verán pero están ahí Será que para debemos de sufrir Si mi patria me llama estaré presente inmediato Me regaré en cuerpo y alma con mi rey, mi dios y mi honor. Si hay que lo no haré Me si pide la sangre, la daré Nunca traicionaré a mi rey, nunca reinaré de mi Dios, nunca traicionaré a mi rey, nunca regaré de mi Dios.